Me pareció curiosa la pregunta de Diana, porque si alguien no escucha al fondo, no sé cómo levantaría su mano, pero si yo no escucho. Bueno, no, no, no, no, no. bueno, mi nombre es Miguel Morachimo, yo, soy abogado, eh, yo soy, soy abogado. En mi trabajo del día a día, yo trabajo en la ONG Hiperderecho, quizás muchos no la conocen. Es una organización de derechos humanos y tecnología aquí en Lima, Perú. Tenemos un poco más de seis años y todos los días eh, investigamos y defendemos los derechos eh, digitales, los derechos humanos de los usuarios de tecnología en Perú. Y también somos una pequeña, un pequeño laboratorio, una pequeña, eh, un pequeño centro de experimentación en tecnología y derechos Quiero decir, no solamente nos preocupamos por eh, cómo está regulada la tecnología, sino también nosotros creemos que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social y de ejercicio de derechos. Y tenemos un montón de experimentos ya corriendo sobre cómo, el derecho se puede ejercer, sobre cómo nuestros derechos se pueden ejercer de manera... Más eficiente y simple usando la tecnología. Ahora les voy a contar un poco más de cómo se esa visión, pero estoy aquí en mi capacidad de coorganizador del capítulo local de Legal Hackers Lima. Legal Hackers Lima, ¿alguien alguna vez ha escuchado antes del Legal Hackers Lima o de Legal Hackers? ¿Quiénes son ustedes, mejor? ¿Quién ha escuchado el Legal Hackers? Le hablamos de Lima por un momento. Y de Legal Hackers Lima, no sé si es el mismo número o no, pero bueno. Alguien ha escuchado a hackers también. De hecho, es muy curioso porque tenemos una un fanpage en Facebook y de vez en cuando nos escriben preguntándonos cuánto cobramos por una cuenta de Hotmail, cuánto cobramos por una cuenta de Facebook. ¿no? Bueno, pero no. El Lima eh, es eh, el capítulo peruano de una, un movimiento global. Este movimiento global se define como una conjunción de abogados, de hacedores de política pública, de diseñadores, de tecnologistas y de académicos que se juntan para explorar y desarrollar soluciones creativas a algunos de los asuntos más eh, a, urgentes de la intersección entre el derecho y la tecnología. A través de meetups, a través de reuniones, a través de hackatones, a través de talleres, League de Hackers, como movimiento global, trata de identificar aquellos temas y aquellas oportunidades donde la tecnología puede eh, mejorar y eh, eh, a mejorar realmente la práctica del derecho y donde el derecho, la práctica legal y las políticas públicas pueden adaptarse a la tecnología que cambia rápidamente. Eso es un, esa es la definición global de legal Hackers, y si lo quieren ver así, para nosotros quizás es un poco raro de entender, pero si conversan con amigos suyos que sean tecnólogos, que sean esto, programadores, Seguro les van a contar de que ellos participan en muchas comunidades. Estas comunidades no son empresas, no son ONGs, no son consultoras. Son espacios en donde se encuentran personas que trabajan en diversos, en diversos eh, ramos de la industria, que probablemente quizás trabajan en, eh, en diversos problemas concretos, pero comparten una pasión. Esa pasión puede ser tan amplia como eh, servicios financieros o eh, emprendimiento social, o puede ser tan específica como un framework específico de JavaScript. Nosotros nos hemos copiado... Legal Hackers ha copiado este ethos, esta, esta visión de juntar diversas personas de diversos lados para eh, el mundo legal. Entonces, Legal Hackers aspira a ser un espacio eh, de encuentro para abogados y para tecnologistas que quieran pensar críticamente en, las, en la intersección entre el derecho y la tecnología. Y esto es lo que les quiero presentar hoy. Eh, legal Hackers no solo existe en Lima, existe en un montón de lugares del mundo. Ahí pueden ver un mapa de donde, todos los sitios donde existe. Eh, la mayoría son capítulos eh, relativamente eh, pequeños, la mayoría tienen alrededor de 15, 20 eh, or, eh, organizadores activos, pero tienen mucha actividad. Obviamente, siguiendo la tendencia que identificaba Diana en su presentación, son los países del norte global los países que agrupan más de estos eh, capítulos. Sin embargo, me llama mucho, acá se de cero, pero eh, me llama mucho la atención que muchos de los que componen Liga África son precisamente. Eh, abogados de eh, firmas de abogados, ¿no? abogados de empresas también, y hay una gran eh, una cantidad también de programadores. Entonces, ese es, el, ese es el, el público que nosotros buscamos unir, que es un público que quizás a veces no está muy, eh, muy en conversación. Si ustedes trabajan en una firma de abogados, probablemente conocen a la persona de sistemas o a la persona que viene a lidiar, a ayudarles con sus problemas de la, de la impresora que les configura algo y es ese ente que aterriza en la oficina y no puedes esperar a que se vaya para continuar con tu trabajo eh, La idea es que empecemos a conversar sobre las cosas que nos apasionan Finalmente tanto los abogados como los tecnólogos tienen herramientas para resolver problemas y muchos de los problemas en los que podemos trabajar son los mismos y podemos llegar a encontrarnos en el camino Nosotros como Legal Hackers de Clima tenemos una página web que es legalhackers.pe eh, y desde esta página web pueden enterarse sobre todo lo que hacemos eh, también tenemos un grupo en meetup.com, que es una plataforma para eh, organización de eventos. Es completamente gratis hacerse seguidor de Liga de Lima en eh, meetup.com. Si van a nuestra página web, ahí encuentran el enlace. Eh, y a la fecha ya hemos tenido tres meetups. Eh, estos son los últimos dos. De hecho, este todavía va a ser la próxima semana, ¿cierto? La próxima semana 23. Eh, Tuvimos uno que tuvo más de 100 eh, asistentes en febrero, y tuvimos uno anterior, un poco más pequeño el año anterior, y lo que estamos haciendo es, al igual que, que la iniciativa de, de, de Pedro Rodríguez, tratar de explorar un poco mejor esta comunidad, tratar todavía de en, en, entender cómo es el entorno en donde esta comunidad eh, está surgiendo, quiénes están interesados en qué, qué capacidades tenemos, qué espacios nos faltan cubrir, eh, qué, qué iniciativas están surgiendo. Eh, estas son algunas de las fotos de, de los eventos que hemos tenido eh. Y finalmente, ¿de qué hablamos en League of Hackers? Hablamos, les decía, de la interfunción entre el derecho y la tecnología Y, no, y eso significa que no solamente, no, no solamente nos enfocamos en cómo la tecnología ayuda al derecho Sino también cómo el derecho impacta en la tecnología eh, Yo no, no tengo que explicarles mucho quizás ¿Hasta qué punto el derecho, o la, hasta qué punto mejor dicho, la tecnología le representa problemas al derecho? Basta con abrir un periódico para que ustedes eh, encuentren historias sobre los proyectos de ley para regular las aplicaciones de movilidad Los proyectos de ley para regular, no sé, los scooters, ahora para regular el, las plataformas de financiamiento eh, colaborativo Y eh, durante una época había esta falsa percepción de que se necesitaba un abogado especialista en tecnología ¿no? eh, Cuando realmente estoy seguro que todos quienes son abogados acá ya en algún momento han visto cómo la tecnología ha entrado quizás por el flanco eh, en, en sus espacios de trabajo y lo que nosotros buscamos como Leaders hackers es de una u otra manera convertir o eh, hacer abrir los ojos a la mayoría de abogados en, en ejercicio de que todos ellos también pueden ser abogados de tecnología al incorporar eh, conocimientos básicos de tecnología como parte de su análisis legal y que puede enriquecer muchísimo su práctica solamente para ponerles este ejemplo, ustedes imagínense la cantidad si hubiese un abogado especialista en esto, ese abogado tendría que saber de tributario, municipal, transporte, responsabilidad civil, derecho penal, eh, no existe un, un, una persona de ese tipo. Entonces, los problemas que hoy el desarrollo tecnológico le plantean al derecho requieren de soluciones mucho más concertadas, requieren de soluciones mucho más estratégicas. Y en Legal Hacker Clima aspiramos a generar esos espacios de debate, esos espacios de encuentro y conversación. Al mismo tiempo, también, como lo venía conversando Diana, nos interesa muchísimo Cómo la tecnología puede ayudar al derecho eh, en diversos aspectos. Eso es un espacio que, que, que estamos abiertos a explorar. Yo quiero destacar, por ejemplo, las oportunidades que existe que brinda la tecnología para brindar servicios legales a distancia, sobre todo en, pa en países eh, como el nuestro, donde hay, hay tanta centralización, donde hay tantas barreras respecto a la justicia. Eh, la posibilidad de que la tecnología pueda servir para brindar eh, servicios legales remotos es, es, es increíble. Hay una gran oportunidad también para automatizar muchas de las tareas que, que se hacen en nuestro día a día a través de eh, Machine Learning o Inteligencia Artificial que es un reto particularmente sensible en nuestro país, en donde hay tan pocas cosas digitalizadas ¿no? eh, Si estuviera digitalizada tal o cual base de datos, imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer Entonces, un poco no basta con simplemente, como se decía en, en la orientación de gusto con comprar una plataforma extranjera, porque nadie te va a vender en el extranjero eh, todas las casaciones de Perú en RTF, ¿no? Esto. al mismo tiempo también eh, exploramos la, la idea de plataformas legales, plataformas legales de servicios, plataformas legales para encontrar abogados, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estudié de Derecho eh, y te puedo, les puedo recomendar un montón de abogados para que nos estudian bancos, eh, pero no puedo recomendarles un abogado para su divorcio, por ejemplo, no conozco a nadie que trabaje en eso, hay una gran brecha de, de acceso a la justicia en nuestro país, que es precisamente la brecha de, de los servicios medios, de los servicios digamos, más, más, menos sofisticados, eh, porque todo el mundo quiere vender los servicios grandes, y finalmente la gente termina eh, yendo a malos abogados, abogados de, que, de que no, respecto a los cuales no tienen claridad sobre cómo, cómo quedan buenos son sus servicios, y creemos que ahí también hay una oportunidad para la tecnología. Finalmente también, como se mencionaba, nos interesa conversar y entender mejor las oportunidades de nuevos modelos de negocio, de servicios legales servicios legales ya no prestados por abogados, servicios legales prestados por abogados y o personas no abogadas eh, abogados prestando servicios legales de manera automatizada eh, hay, hay una gran variedad de todas estas cosas eso es solamente un vistazo de las cosas que nos interesan a mí en particular eh, me interesa muchísimo el, el diseño gráfico y el diseño como proceso y una de las cosas también que, que, quiero, que, que, que quiero que el Legal Hacker Clima explore y desarrolle es como el diseño como proceso y la buena comunicación y lo visual puede resolver un montón de problemas de acceso a la justicia, de acceso a la información. Es algo en lo que trabajamos en, en mi organización. Finalmente, de lo que se trata todo esto, como les decía, nosotros no somos una organización, no somos eh, una, una empresa que quiere hacer servicios, realmente lo que nosotros estamos haciendo somos una suerte de comité de exploración para tratar de eh, formar una comunidad. Esta comunidad es una comunidad abierta, no somos cuatro o cinco eh, coorganizadores, pero de hecho activamente estamos buscando más coorganizadores y queremos invitarlos y aprovechar este espacio para invitarlos a sumarse a nuestra comunidad para que nos digan sobre qué cosas deberíamos trabajar, para que nos ayuden a encontrar esos puntos ciegos. Hay muchas maneras de involucrarse en nuestra comunidad, quizás la más sencilla es yendo a legalhackers.pe y asistiendo a alguno de nuestros próximos eventos. Si ustedes tienen un poco más de tiempo, pueden unirse, tenemos un canal público de conversación en Slack esto, donde también pueden continuar al día con las cosas que estamos haciendo eh, Pueden acercarse a cualquiera de nos, los, nuestros, nosotros, que somos los organizadores, para proponernos algún tema que ustedes quisieran tocar en algún próximo meetup Ya sea que ustedes quieran dar la charla o piensan que alguien tendría que dar una charla sobre esto, porque es un asunto demasiado importante Finalmente también eh, buscamos eh, eh, socios que nos puedan dar apoyo logístico, prestándonos un espacio, cubriendo un coffee break, ayudándonos con la difusión, todas esas cosas ayudan. Finalmente nosotros no trabajamos en pro del beneficio de un solo actor. Lo que nosotros nos, nos interesa y nos gusta y quisiéramos lograr es que toda la comunidad crezca. Creemos que ahí hay un valor completamente, eh, completamente distribuido en que la comunidad crezca, que haya más empresas de este tipo, que haya más servicios de este tipo, que haya más experiencia, aprendizaje, investigación de, de la materia y eso, si entran a hola.ligahackers.pe van a poder eh, formar parte de la comunidad y muchísimas gracias a los organizadores por invitarnos.